¡Felicitaciones! No, perdón. Un segundo que bebo. Sí. Eh, eh. Bueno. Eh, pero bueno, puedes hablar de miento. ¿Prevenidos? Uh, ¡Prevenidos! ¡Sí, sí! Eh, dale, ¡Dale, loco! ¡Felicitaciones en un minuto! ¡Aura! La gente, la gente, la gente. Quienes a mi casa, lo lloré. Quienes a tan ataca, me va a ver que es de esta vaca. Que entre en la China. ¡Felicidades, Laura! la la